cordiales a todos los PRIXLINERES del mundo mm, os está hablando en directo luis eh, eh, desde madrid en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial que es oscar feito que veis ahí es eh, consultor y mentor de marketing online eh, lleva 20 años emprendiendo en la red y nos va a tratar de ayudar un poco cómo emprender online y cómo hacer negocios por internet ahora en la época esta, después del bicho muchos negocios tradicionales pienso yo que van a desaparecer y una buena opción es reciclarse al mundo online nadie mejor que oscar feito para, para darnos un, una pequeña introducción una pequeña clase como podría ser bueno quiero saludar a todos los que estáis en españa en argentina en bolivia en brasil chile colombia costa rica cuba ecuador el salvador guatemala honduras méxico nicaragua panamá paraguay perú Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Angola, Argelia, Estados Unidos, Surinam, Trinidad y Tobago, Curacao, Marruecos, Senegal y las Islas Vírgenes, que ha sido el último en apuntarse. Si alguno de vosotros nos veis desde algún lugar que no he mencionado en la lista, que me lo digan cualquier comentario y lo añadimos. Ya os digo que emitimos todos los días de lunes a domingo en directo y si queréis saber de España de primera mano, este es vuestro canal, ¿vale? En YouTube este es vuestro canal. Eh, no solo hablamos de cómo arreglar los papeles para emigrar y tal, sino por ejemplo, como hoy vamos a hablar de cómo eh, montar un negocio online, una, unos tips. E incluso cuando estáis fuera de España también lo podéis hacer. ¿Vale? Yo creo que lo mejor es que os deje un poco que Oscar se presente, que seguro que lo hace mucho mejor que yo, que, que nos diga un poco para el que todavía no le conozca él tiene un, un podcast muy, muy conocido yo soy oyente suyo desde hace muchos años para mí es un referente eh, en el marketing online en, en idioma español un referente él tiene el podcast que se llama la academia de marketing online vale eh, Oscar, si quieres preséntate un poco dinos cuál es tu background para los que todavía no te conozcan Sí, claro, Luis, pues nada, eh, encantado de estar aquí y nada, saludar a todos los que los que estáis viendo esta emisión en, en directo o los que os, la veáis luego en diferido. Y como decía Luis, bueno, pues yo llevo muchos años dedicado profesionalmente al, al marketing online y los negocios en Internet eh, de todo tipo. Empecé un poco por accidente, porque yo empecé trabajando en banca de inversión y poco a poco fui descubriendo internet. Al principio trabajé para una gran empresa que se llama Terra, que muchos os acordaréis, muchos sois muy jóvenes y a lo mejor ni siquiera existía, pero es una empresa española, la compró el grupo Telefónica y luego se expandió por, por América también, tuvo bastante presencia en México, en Argentina. Y, y bueno, es, yo empecé un poco así, ¿no? Al poco tiempo de eso, yo creo que no duré ni un año ahí, porque a los nueve meses ya me fui a montar mi propia empresa, mi primer negocio que fue una red de publicidad en internet, lo que hacíamos básicamente era, bueno, es pues un poco como, como, como es la publicidad de Google hoy en día, lo que hace, claro, hace muchísimos años. Y, y lo que hacíamos era mostrar productos de comercio electrónico en, en los sitios correspondientes, ¿no? Es decir, nosotros teníamos anunciantes en distintas temáticas y los mostrábamos en distintos medios de comunicación. Si tenemos anunciantes de deportes, los mostrábamos en sites de deportes, anunciantes de bricolaje, en sites de bricolaje, así... Hacíamos una segmentación eh, temática y también hacíamos una segmentación de la publicidad en base al comportamiento. Esto que ahora está tan de moda de las cookies y del tracking y de lo que llaman el behavioral, que es, que es básicamente mostrar publicidad no en base a dónde está la persona, que es bastante arcaico, ¿no? Es decir, bueno, pues si alguien está leyendo el Diario Marca o un periódico deportivo, asumo que le interesa el deporte, así que le voy a mostrar producto deportivo. Pero la siguiente evolución de los negocios en internet fue decidir mostrarle a esa persona publicidad relacionada con sus intereses, independientemente de dónde está navegando. Esto fue un gran salto conceptual en el mundo de la publicidad, donde la publicidad empezó a ser de, basada en el comportamiento del usuario, es decir, a mí no me importa qué periódico, qué site está leyendo usted, lo importante es que yo sé que si usted ha visitado cuatro sites de viajes previamente buscando un viaje a Ibiza, yo lo que voy a hacer es mostrarte publicidad relacionada con el viaje a Ibiza y no con el sitio que usted está leyendo después. Esto fue un poquito el tipo de negocio que nosotros montamos. Hace Fu fuisteis pioneros, sí. yo creo. Vamos, bueno, yo recuerdo perfectamente Terra y, sí, y, y, sí, y por lo que estás contando. Luego en, esta, en esto fuisteis pioneros, ¿no? Eh, o, fuimos o muy pioneros en muchas cosas, quizás demasiado pronto, ¿no? En muchas de ellas, porque muchas de estas cosas, eh, claro pero fue muy bien yo sé que os fue muy bien porque como sí, te sigo bien. te sigo habitualmente desde hace muchos años sé que en, como sí. en aquella empresa fue genial ¿no? sí la empresa fue bien llegó a generar un volumen muy importante se vendió al final por varios millones de euros o sea que es una empresa que tuvo una sí, salida bueno, no. una salida posible no me lo quede yo todo eh o sea, claro. al final se, se Tenía se socios ¿no? De, no desde claro, eso claro. desde eso yo creo que tú decidiste emprender ya eh, yo, yo solo preneu como lo le digo, llamáis decimita. no mira para, ese, para eso es lo que materia, quiero que nos expliques Oscar, para entrar en materia de emprendimiento eh, que al final es lo que estamos hablando eh, a veces según cómo uno monte un negocio puede acabar siendo demasiado parecido a un trabajo y no es la razón por la que uno emprende muchas veces entonces, sí, este negocio fue un éxito. Se vendió por mucho dinero, se repartió, todo el mundo ganó dinero, o sea, fue muy bien, un éxito. Pero claro, cuando acabas con una empresa en la que hay socios, hay inversores, hay empleados, tenemos oficinas en Madrid en Barcelona, hay una junta, hay un consejo de administración, hay mucha burocracia, hay muchas, muchas cosas que se salen de la parte creativa del negocio. ¿no? Entonces, la primera decisión que uno tiene que tomar a la hora de emprender, y esto nos ayuda a Luis a entrar un poco en materia, es, es definir el propósito. Ese es el primer paso. ¿no? La gente, mucha gente emprende por razones erróneas y quiere decir que luego es, acaban peor de lo que estaban antes. Entonces, a la hora de emprender, que básicamente implica crear algo de la nada por uno mismo, eh, hay, hay, muchas, hay muchas razones por las que la gente emprende. Mucha gente emprende erróneamente pensando que va a ganar muchísimo dinero, pero en realidad no, no, es, no es necesariamente así. Yo invito a la gente a ver el emprendimiento casi como una forma de vida. Todos conocemos el concepto del trabajador autónomo de toda la vida. Es el cerrajero, es el ebanista, es el pintor, es el jardinero, el que limpia la piscina. o sea es, es, Uno no los ve como emprendedores muchas veces, ¿no? El, el, el, el, el, que, el tapicero, el panadero. O sea, esto es gente que. También son emprendedores, entonces. Por ¿sabes? supuesto que lo son. Tienen un oficio y dependen de ellos mismos. Esto es el emprendimiento en su esencia. Lo que pasa es que hoy en día, gracias a Internet, nos permite emprender. Eh, a, en base a nuestro propio conocimiento, o sea uno no tiene que ser aprendiz de tapicero durante 40 años para posteriormente heredar el, los clientes de su padre y ser tapicero, o ser panadero, o ser carpintero, o ser cerrajero, o ser fontanero, todas to estas profesiones tradicionales que, que llevan adelante la gente de forma independiente. ¿no? Entonces, Internet abre las puertas a escalar ese tipo de emprendimiento que cualquiera puede emprender en Internet, pero ya no es decir, yo le arreglo a usted la cerradura, yo le arreglo a usted el grifo que se ha roto, sino que yo... En base a mi experiencia, mis conocimientos, mi formación, allá donde yo pueda aportar un valor intelectual, donde yo pueda ayudar a la gente a resolver problemas en determinadas áreas, ahí es donde yo voy a emprender. Oye Oscar, hay una pregunta rápida. ¿Y todo eso se puede hacer con poco dinero sí, o con claro. muy poco dinero, como seguro muchos de los que nos estarán viendo tanto sí. ahora en directo como luego estarán preguntando? y sí. nos podrías dar las, alguna, una las... alguna pistilla les voy a pedir un like rápido solo priliners poner un like si os gusta eh que Si no hablo con Oscar y os pongo todo esto de pago, que él es experto en monetización. No, ¿eh? a ver, Así gracias, que solo a ver, pido, no, que no me no les pido que un yo, like y les cuesta. No me like. dejes mal que yo he publicado 315 <risas> episodios gratuitos del podcast a día de hoy. O sea que para contenido gratuito, yo soy el primero que lo da. Entonces ¿eh? eres el primero. Y a ver si se van a pensar que yo solo yo lo solo digo, vendo, ¿no, broma, no? Le digo broma, ¿tú Pero miras el, el churro de, de contenidos digitales gratuitos que yo tengo y uno no, puede churro estar... de eso nada. O sea, tú, no, no, tú, churro tú. me refiero a lo largo. Lo largo que es, uno empieza a tirar. No sé, no sé, no sé, el el podcast, de la academia de marketing online, yo le, lo llevo escuchando de hace por lo menos cuatro o más años, porque ya pierdo sí. la cuenta. Y sí, he aprendido, no, vamos, 2000. esa ha sido uno de mis mentores, así. En 2014 empezó. en 2014, 2014 empezó. pues por ahí te estoy escuchando. En 2014. Mira. Pues mira, eh, una de las ventajas de Internet es que eh, construir un negocio online es eh, muchísimo más accesible que construir un negocio presencial. Esto es, es obvio, ¿no? Es decir. No necesitas una infraestructura, no necesitas una oficina, no necesitas alquilar un salón de belleza, no necesitas empleados, no necesitas maquinaria. Hay muchas cosas que no necesitas. Como digo yo siempre, lo que pasa es que a veces la gente se ofende. Digo, lo que necesitas es una conexión a Internet y un cerebro medianamente funcional. Es lo, es lo que digo. Entonces, y y déjame de adivinar, conflicto. Oscar, yo creo que lo más importante es el cerebro medianamente funcional. ¿no? Sí, fíjate ¿no? que no digo que sea <risas> extraordinario. O sea Con que medianamente funcione eh, es suficiente. Ahora, ¿qué pasa? Eh, que también esto lleva al equívoco de decir ah bueno perfecto esto quiere decir que como todo es gratis en internet yo hago cuatro basuras y ya está ya me forro al día de un día para otro no entonces internet tiene la gran ventaja de que es muy accesible de que cualquiera puede emprender con, con una inversión muy muy muy muy muy reducida y ahora ahora os explico cuál es la inversión mínima no y a partir de ahí el problema de esto es que claro precisamente como es tan accesible hay muchísima más competencia es decir eh, es ilimita ilimitada si, si tú quieres montar una cafetería o una peluquería en una determinada zona, pues es el, el, el limitado, no no, no caben 5.000, caben pues las que hay, los, depende de los locales, depende de la oferta de sitios, no no, no, no es indefinido. ¿no? Pero internet, claro, y en sí, Internet si lo montas bien, es, pues, internet, el límite no nosotros, lo hay. ¿no? Cualquiera de nosotros mañana puede montar un negocio de, de consultoría, de coaching, de, de, de asesoramiento, de, de lo que sea. Entonces, a ver, otra cosa es que luego salga bien. El problema problemas que, que, que bueno que están accesible que es lo que, que es lo que tiene Entonces, y recomiendas que, es lo que sea que... algo que le guste a uno hacer no sí le... o sea, eso, eso ya es el siguiente paso pero primero qué ¿quién hmm. necesitas o sea como infraestructura yo creo que lo mínimo mínimo mínimo que uno necesita es un dominio un nombre de dominio que es tu marca y espacio de lo que llamamos hosting o espacio de alejamiento web para instalar una página web pues, ¿Y, y eso cuánto puede web, pues, costar el... un dominio y un pues costo. mira hay distintos proveedores distintos precios pero pff, a nivel de, barato 50, así 50 o y 80 dólares al año Vale. A lo mejor. Vale, lo voy a apuntar por aquí. Más o menos, 80 no, ¿no? dólares yo no sé. al año, vamos. Yo, yo, mira, yo... Sí, más o menos, claro, de, de ahí para arriba. No, pero... yo, yo te lo, te lo claro, puedo decir. Tampoco porque... es bueno, ¿verdad? Lo que es todo gratis, ¿no, Oscar? Que luego no, no funciona. Te, ¿no? En, en en mira, yo trabajo con, con Web Empresa, que uh -huh. es una empresa de hosting, que además tenemos nosotros una oferta, hay un descuento del 25%. Dilo lo tú todo es... lo que tengas que decir de esas no, cosas, mira, que, que son, eh, son, seguro es que los prismines. 59, 59,25 euros. Un año y el dominio gratuito. El alojamiento 50. y el dominio, ¿no? Las dos sí. cosas. 59,25 euros un año. Pues mucho más barato. Esto, que tienes que los... la URL si la quieres apuntar ahí, oscarfeito.com/webempresa. barra Vale, lo voy a poner ahí aquí luego, a lo pongo, ver... luego lo pongo en la Este es el mismo hosting que uso yo, entonces yo aquí. Eh, eh, ahí ah. Ahí soy totalmente transparente, o sea, yo tengo una comisión por si la gente luego contrata su hosting a través de esto, yo siempre soy súper transparente, esto es lo que se llama marketing de afiliados, es una forma de monetizar donde es, es un, lo que yo llamo un, una triple ganancia, es decir, yo recomiendo a las personas un producto o servicio que yo utilizo personalmente, que a mí me funciona, que yo pondría la mano en el fuego por este tipo de servicio, a la gente a la que yo se lo recomiendo le sale incluso más barato, porque tienen un 25% de descuento, la empresa esta consigue nuevos clientes y yo por la labor de prescripción y recomendación y, y, y esa experiencia me llevo sí una sí, sí está perfecto es casi igual que cuando aquí tenemos no. a un abogado por ejemplo pues sí, eh, no, le, sí, no. le invitamos a que de sus datos por si alguien sí, quiere contactar yo, yo, con ese abogado yo, yo pues aquí igual consejo. aquí yo creo que vamos a dejar muchas muchas sí. perlas donde Claro. Hay gente que, que se ofende a lo mejor con esto. No, no, ya, claro, no. Al revés. Yo te invito. a recomiendas o sea, lo que Oscar, Pero yo, y, di todo, o sea, y ahora decimos bien tus señales digitales no, y eso. No, También yo le digo no, a los sea, Para yo... la gente que esté aquí en internet y que quiera aprender, hmm. vamos a tocar un montón de cosas. Y una de ellas es que no te tiene que dar miedo a ganar dinero. Siempre y cuando. Eh, esa forma que tú tengas de ganar dinero sea una consecuencia de que estés aportando valor a otra gente y que seas transparente con ello y ya está. Claro, y si eso, la, gente lo paga, porque... la gente te lo paga, el mejor test es luego que la propia gente te lo está pagando. Si lo Efectivamente, haces bien. Entonces yo creo que al final son, son muchas cosas las que vamos a hablar, Luis, que son sí. limitaciones o dudas tanto prácticas como, como mentales, vale. porque muchas veces a la gente... Le, le, le da miedo el hecho ah. de vender, le da como vergüenza, ¿sabes? No, pues ese es un miedo que hay que quitar. Pero Oscar, un segundo, que le... todos los que estáis en la salita de Zoom, eh, ir pensando las preguntas que le haréis a Oscar, ¿vale? Y levantáis la mano y luego ya cuando terminemos eh, pasamos a la ronda de preguntas. Y lo que lo estáis viendo ahora en directo en YouTube, poner las preguntas que tengáis para Oscar en los comentarios o si lo veis luego, eh, bueno, los que lo veis ahora en el chat y los que lo veis luego ponerlas en, el, en los comentarios. perdona Oscar. Nah, ya poned. nada no entonces lo que está, estamos hablando del tema de ese de la inversión no entonces realmente lo mínimo e indispensable que se necesita es eh, esa, esa unos esa 80 eurillos 59, sí, con bueno, 59 con algo que es lo que estamos viendo sí. aquí concretamente Y entonces con eso lo que haces es que construyes tu, tu hogar en la red ¿vale? tu hogar en la red es absolutamente fundamental porque uno puede luego generar audiencia como estás haciendo tú luis en, en youtube o puede utilizar instagram yo luego, que... yo luego yo voy a hablar contigo Oscar, porque yo no estoy monetizando te voy a contratar una mentoría Luis tiene este tema en la cabeza desde el principio, desde el principio. <ríe> no hombre si yo lo... a ver yo es que tengo mi negocio aparte de cursos sí sí no no, no pero sí, potenza, un día me todo, puse todo es... me puse a ayudarles a hacer los papeles para venir a España oye y esto exponencial es exponencial ¿Es O sea Oscar, ¿es todo verdad? es eh, to todo todo es una todo es una cadena entonces todo fluye y al final la monetización es, es la última parte de la cadena ¿no? la, la primera es esta no es decir bueno, tú tienes que tener un, un hogar en la red donde tú estás comunicando qué es lo que haces vale a ver es muy difícil generalizar en una en una hora cómo montar un negocio online vale entonces yo voy a intentar ser lo más genérico posible hay muchos tipos de negocios está el comercio electrónico hay hay, hay muchas cosas pero el tipo de negocio concretamente que yo os voy a enseñar es eh, son negocios que están basados en uno mismo en los conocimientos que uno tiene por ejemplo eh, consultores, eh, eh, oscar están diciendo en el chat me email que ella quiere vender así sí, sí. lo dice yo te transmito sí, sí. lo que digan en el chat como me no, no, perfecto, dice entonces, yo quiero vender dice perfecto email. yo también quiero vender <ríe> pero para vender primero te tienen que conocer y para que te conozcan tienes que proponer algo que le aporte valor a alguien porque si no pues no vas a vender entonces eh, para vender lo primero que tú tienes que hacer es saber eh, dónde tú puedes aportar valor vale es decir a qué personas puedes aportar un valor y por valor me refiero a algo que tú sepas debido a tu formación, debido a tu experiencia profesional, debido a, eh, a tus vivencias personales, a cosas que hayas pasado en tu vida, a cosas que hayas aprendido, a trabajos que hayas realizado, tú tienes un, un, un cóctel único de, de conocimientos que puede ser útil para otras personas. Por ejemplo... Si yo llevo 25 años o 20 años construyendo negocios en Internet, lo que yo sé de negocios en Internet y marketing puede ser útil a quién? A otros emprendedores, a otras personas que quieren construirse un negocio paralelo o incluso un negocio a tiempo completo. Por, por eso, te hemos, invitado, Oscar, por eso te hemos invitado, Oscar. Yo conozco a muchas personas que, que son expertos en nutrición, eh, que son eh, de fitness, de, de educación infantil. O sea, gente que luego no tiene ningún título, que no tiene ninguna certificación, pero les apasiona un determinado tema y como ese tema les apasiona resulta que saben más de ello que la persona media y por lo tanto tienen suficiente experiencia y conocimientos para ayudar a otras personas que no están todavía en esa fase conozco mucha gente que son contables que mmm, trabajan en recursos humanos que trabajan en ventas es decir la base para ganar dinero en internet es tener un conocimiento que aporte valor a alguien y saber qué conocimiento es el que tienes y a quién le puede aportar eso valor ¿vale? esto es un poco la, la esencia de todo lo que estamos haciendo entonces eh, todos los negocios empiezan por esto yo ahora estoy trabajando con una persona que está en el mercado de las terapias alternativas ¿vale? entonces esta es una persona que sabe mucho de esto y también sabe mucho de marketing entonces estamos evaluando por ejemplo esta persona con todos los conocimientos que tiene puede dedicarse a compartir conocimientos sobre las terapias alternativas para clientes finales que tienen determinado tipo de dolencias pero al mismo tiempo también puede ayudar a otros profesionales de ese sector de las terapias alternativas a crecer sus negocios en la red porque también esta persona tiene suficientes conocimientos de, de marketing e internet para eso o sea podrían Como ser las dos vertientes sí. y estáis estudiando y, una, y, y todo por online lo haría esta persona todo, claro. todo online entonces ah. lo primero que tenemos que hacer es esto, esto lo que llamamos esto en internet es eh, la propuesta de valor y el público objetivo o sea, uno tiene que tener muy claro quién es mi público objetivo ¿Y cuál es mi propuesta de valor? ¿Por qué alguien me va a prestar atención a mí? Entonces, antes de decirme lo que tú me vendes, tú dime por qué te tengo que hacer caso. O sea, ¿por qué merece la pena con la infoxicación que hay en Internet, con lo tremendamente saturado? Lo más importante que tú tienes que saber decirme con los ojos cerrados y de memoria es en qué me puedes ayudar a mí. ¿Y cuál es tu prototipo de cliente ideal? Es decir, ¿quién es tu público objetivo? ¿Cómo es esa persona? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Qué, qué, do, ¿Qué problemas tiene? ¿Qué dolencias? ¿Qué dudas? ¿Qué necesidades tiene con respecto a ese tema que tú dominas? ¿vale? Yo conozco gente que está ahora mismo aprovechando la, la circunstancia para construir eh, autoescuelas en internet. Anda. Es decir, ayudar a las personas que no se pueden desplazar a algún centro para estudiar el teórico de conducir, aportar ese conocimiento en internet. ¿vale? Eh, gente que está aprendiendo copywriting, o sea, escribir, hacer textos persuasivos en internet, gente que quiere aprender diseño web, gente que quiere aprender a programar, gente que quiere aprender a editar vídeos en youtube o hacer contenidos multimedia hay un sinfín de cosas es infinito, Entonces, lo, difícil, ¿no? infinito. lo difícil es explorar eh, hacer ese trabajo de introspección y decir bueno en qué áreas puedo ser yo bueno o buena eh, de todas estas cosas en las que yo sé algo más que la persona media cómo puedo yo poner eso al servicio de otras personas y, y si estarían dispuestas a pagar por este tipo de conocimiento de una forma u otra, ¿no? Pero esto, esto ya lo, lo vemos más adelante. Pero lo primero es, es eso, es tener perfectamente claro cuáles son esos, los, los anglosajones lo llaman los pain points, son los puntos de dolor. En el momento en el que tú entiendes los puntos de dolor por los que está atravesando tu cliente ideal, tu público objetivo, puedes desarrollar productos y servicios para atenderlos y para resolverlos y cuando tú estás resolviendo eso es cuando la gente está dispuesta a pagar por ello, ¿no? Entonces, eh, hasta aquí todo claro, claro. clarísimo y Además ¿Vale? Entonces, que Y esto es infinito por lo que veo cualquier sí. casi cualquier propuesta que aporte valor se podría trasplantar casi al, al mundo online por lo que te Ahora, por ejemplo mira te pongo un ejemplo el otro día hablaba con una persona que, que, que está que tiene experiencia en comercio electrónico le apasiona el sector del vino las bodegas el sector vinícola aquí en españa creo que tenemos más de 3.000 bodegas y es una persona que está interesada en, en, en combinar ese conocimiento que tiene de, de negocios y, ese, y esa pasión que tiene por el sector vinícola para ayudar a muchas bodegas que ahora mismo se quieren digitalizar, quieren vender a través de internet, no saben cómo hacerlo, no saben ni, ni cómo empezar, ni por dónde okay. empezar. Pues esta persona no es, un ex, no es el mayor experto del mundo, esto es otra cosa que os quiero transmitir. Dice, bueno, es que yo no soy un experto, yo no tengo una titulación, yo no soy... No, no soy el más listo de mi ciudad, ni soy el más experto, ni he salido en el periódico, ni he dado clase de esto en la universidad. No pasa nada. Lo importante es que sepas más que la persona a la que tú quieres ayudar. Eso es lo importante, o sea, porque realmente el experto en internet es el que sabe más que la persona que quiere aprender. Es decir, a lo mejor tú no eres un mega experto en Photoshop, pero con que sepas... Ayudarle a esa persona que tiene que hacer un diseño para su escuela o para su negocio, en sus ojos ya eres un experto, no necesita más, no necesitas ir siete años a la universidad para hacer eso, siempre y cuando tengas muy claro quién va a ser tu público objetivo, no va a ser un profesional de Photoshop que quiere llegar, a, llegar al nivel Dios de Photoshop, pero sí que a lo mejor lo que tú sabes es suficiente para gente que necesita hacer diseños básicos para andar por casa, para sus webs personales, para su escuela, para los trabajos de sus alumnos en el colegio, o sea, Ahí es donde hay que tener la imaginación. Entonces, no, no se puede ser todo para todo el mundo. La clave hoy en día es la especialización. ¿vale? Internet es tan amplio que uno tiene que saber muy bien cuál es mi, mi público concreto y no tener miedo a enfocarse. Es decir, si, si yo soy un monitor de fitness o yo me ocupo de temas de, de salud, de dietética, de nutrición, de, de, de vida saludable, no lo, no lo puedo hacer en general. A lo mejor me voy a enfocar en ejecutivos de 40 años para arriba que tienen una... una o sea que es mucho mejor especializarse en, en un sí. nicho, dentro incluso del nicho, ¿no? dentro de la sí, dietética Sí, sí. sí por otros. supuesto, fundamental, fundamental, y ese nicho puede ser una especialización geográfica Aunque yo creo que en internet no tiene sentido, porque precisamente el valor de los negocios en internet es que no conoce fronteras Entonces yo creo que es un poco absurdo montar un negocio en internet para dirigirse a un a, a, a tu barrio. Yo por idioma, difícil, a lo pero, mejor podría ser, ¿no? Por Ostras, idioma por puede idioma. ser, pero siempre, siempre, o sea, por idioma ya de facto lo estamos haciendo, porque claro. si yo soy consultor, no voy a ser consultor ja, en japonés, o sea, o sea, ya el idioma nos autodefine, pero me refiero a que si yo, yo no puedo ser solo coach, yo tendría que ser coach, por ejemplo, para eh, máximo performance deportivo, o para gente que son deportistas profesionales, y entonces, eh, entonces siempre hay que buscar esa, ese, ese grado de especialización extra, ¿vale? Eh, esto, esto es un poco lo primero. Entonces, volviendo un poco al punto que comentábamos anterior con la web, mm. eh, eh, yo te, voy a, casa, pedir, Luis, digital, si, ¿no? te voy a pedir, La casa digital, ¿no? Te voy a pedir si puedes compartir, porque sí. yo, aunque yo hablo mucho, al final se me van a quedar cosas. No, si no, hombre. Yo debes... te voy a pedir que compartas una URL en el chat, eh, que vale. la compartas de vez en cuando, sí, que sí. es oscarfeito.com barra clase. Oscarfeito.com barra clase. Vale. Clase. Porque todo lo que estamos hablando ahora y que yo os estoy intentando la voy a de poner memoria en el chat. sí demo, eh, iroslo contando de la forma más eh, coherente posible ahí en esa web hay una clase de una hora y 20 minutos donde explicamos todo esto paso a paso para que cada uno lo pueda ver tranquilamente ten, sin ver sabes concentrado sí cae, notas para que lo vean tranquilo claro esto es un poco para para aplicarles un poco, claro, esto es un sois. poco para, exacto, tú, ya Luis, te la estoy poniendo, cuando, yo te la estoy poniendo si ahí Si tú puedes ir compartiendo eso cada x rato, porque sí, lo, que, lo, lo que vamos a hablar ahí está ahí Luego, fijaros, lo voy a unir esto con el punto que hemos comentado anteriormente, lo de la web En el momento en el que tú tengas claro cu qué, vas a aportar, qué vas a ofrecer eh, Por ejemplo, yo en mi caso aporto, eh, yo ofrezco formación, eh, inspiración y motivación para emprendedores Que están construyendo su primer negocio en internet ¿Vale? Yo, yo, esa es mi misión, yo solo tengo muy claro. Entonces, yo en el momento en el que yo tenga claro mi público objetivo y lo que aporto, lo que voy a hacer es plasmar eso en una página web. Solo hay cuatro cosas que tú tienes que poner en tu página web. Todo lo demás sobra. Son detalles, son distracciones. Entonces, lo primero que tienes que poner es quién eres tú. ¿Vale? Yo soy Oscar Feito. Lo segundo que tienes que poner, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Vale? Pues yo te voy a ayudar a construir un negocio en internet. ¿Y cómo lo voy a hacer? Dándote formación, inspiración y motivación. Lo tercero, ¿por qué debes concederme el beneficio de la duda? O sea, yo tengo que poder explicarle a esa persona que me va a visitar mi web y solo va a tener cinco segundos, le, después de decirle quién soy yo y qué puedo hacer por él, tengo que explicarle por qué, tengo que convencerle de que me conceda el beneficio de la duda, porque en internet hablar es gratis. Entonces, ¿yo qué le digo a la gente? Yo le digo, mira, yo llevo más de 20 años trabajando en internet, he ayudado a miles de emprendedores y vendí mi primer negocio por varios millones de euros. Entonces, mucha gente va a decir ostras a ver si va a ser verdad y es, es verdad pero como internet es gratis pero yo de momento lo que necesito es que la gente me conceda el beneficio de la duda hay gente que puede decir pues es que yo llevo mira 20 años trabajando con niños o yo soy psicólogo o yo hago esto yo, o sea, tú me tienes que contar vale tú me dices que me vas a ayudar a hacer esto y lo otro y lo demás allá tú me dices que vas a ayudarme a construir un negocio en internet y vas a darme formación y motivación esto lo puede decir hasta mi tía la del pueblo lo puede poner en una web ¿Por qué te tengo que hacer caso a ti bueno pues tengo que dar un cada uno. Tienes que de decir otros, un poco te... tu background, ¿no? Lo que... No es un background, llámalo background, llámalo prueba social, llámalo eh, un testimonio, llámalo que a lo mejor... Tienes que ser creativo y que la gente diga, voy a confiar en esta persona, por lo menos le voy a dar la oportunidad para seguir investigando. Si te fijas, lo primero que digo no es, este es mi curso y vale 200 euros. Es, no es lo primero fijaros que todo el proceso que hay al final Luis vamos a acabar con la monetización pero fijaros todo el proceso, o sea yo lo primero es que yo en ese hogar en la red, que es mi hogar en la red, que es donde yo voy a llevar tráfico desde YouTube, desde directos, desde redes sociales, desde todo lo que yo haga en internet va a ir encaminado a que la gente llegue a mi hogar en la red cuando llegue a ese hogar va a ver esas tres primeras cosas que os he dicho, quién soy yo qué puedo hacer por ti y por qué debes concederme el beneficio de la duda, y lo siguiente que van a ver que es la cuarta cosa, la única cosa más que tienes que poner en tu web es un formulario para captar tu email ¿Vale? eso es fundamental ¿Por qué? porque yo voy a querer construir la relación contigo a fuego lento la gente que visite mi web no les voy a pedir matrimonio ahora mismo o sea, cuando alguien visita mi web no le voy a decir compra mi curso compra mi curso compra mi curso van a decir, quién eres ¿Estás zumbado o sea, no sé no sé lo que haces ni lo que vas a hacer por mí entonces de la misma forma que tú conoces a alguien en el supermercado y no le dices a la cajera cásate conmigo o sea, no, no funciona así entonces lo que a ver antes de esto, una salvedad. Hay mucha gente que crea negocios de muchas formas distintas. Yo os estoy explicando cómo lo hago yo y a mí me funciona. Entonces, este es más o menos una forma bastante estándar. Tampoco os estoy diciendo una locura, pero oye esto no es una ciencia exacta luego cada uno pues irá probando Oscar sí. un inciso sobre Dime. las preguntas del chat te las hago luego al final o te voy interrumpiendo ahora como tú pues, prefieras a mí, lo, lo que digo, tú veas ¿no? no sé Luis lo que tú creas que pueda funcionar que no pueda lo hacer. que tú prefieras yo no creo es... que lo que lo que podemos hacer es, es ir por, por por pasos para no mm. ir saltando de una cosa a otra claro Ahora es que como eso? soy más desorganizado, Oscar es más, él es más. No, mira, terminamos. <risa> no, pero está bien. a partir de ahí vemos dudas y seguimos vale, con eso. Vale, venga, vale. Llegados hasta aquí, ya tenemos nuestra propuesta de valor, tenemos nuestro público objetivo. Hemos plasmado esto en una página web con un mensaje convincente explicando quién somos nosotros, qué podemos hacer por nuestro público objetivo, por qué deben concedernos el beneficio de la duda y queremos su email. ¿Cómo conseguimos su email? No le decimos, dame tu email. Lo que decimos es, oye. Eh, yo te ofrezco este recurso gratuito que es lo que llamamos el lead magnet también conocido como soborno ético o gancho emocional, llámalo como tú quieras lo que yo hago es que le ofrezco a esta persona un recurso gratuito a cambio de su email los que seáis más perspicaces veréis que en la dirección que he compartido con vosotros, la de oscarfeito.com barra clase, lo primero que os va a pedir es el email no vais a poder ver esa clase sin dejarme el email ¿por qué? porque voy a empezar a construir una relación con vosotros y al final os voy a vender un curso o sea, os lo digo, es así como funciona o sea, no os voy a engañar yo os voy a dar. Ahora bien, yo lo último que la, voy a hacer... Estoy es volviendo a poner. Curso. Yo periódicamente te la voy a Vale, yo lo último que voy a hacer es venderos el curso. Primero os voy a aportar un valor que, se, que os vais a caer de la silla. Luego al final, cada uno, el que quiera comprar el curso, es, está en su derecho. ¿Vale? Pero es así como lo hacemos. Entonces, ¿cómo construyo yo esa relación? Yo tengo cero posibilidades de... Imaginaros que nada más conectarnos ahora, yo os digo a todos, comprad mi curso. No, no sería muy lógico. Nadie lo haría. Entonces en internet funciona igual, yo lo que hago es que la gente que venga a mi web lo que voy a hacer es pedirles el email, pero tampoco me lo van a dar porque van a decir, este zumbao, me va a, ¿qué, ¿qué va a hacer con mi email? Entonces lo que hago es que le tengo que ofrecer un caramelo lo suficientemente atractivo como para que esté dispuesta a dejarme su email para conseguir. Y eso es lo que llamamos el lead magnet, el imán es un imán para conseguir los emails de las personas, ¿vale? Con, con, cumpliendo con el reglamento general de protección de datos o con las leyes de cada país, que normalmente suele ser que esa persona tiene que aceptar unas condiciones, decir, oye yo acepto eh, ceder mi email a esta persona, lo que sea, O sea, y cada uno en su país, Sé que hay gente aquí de muchos países diferentes, aquí en Europa tenemos el reglamento general de protección de datos, yo soy súper escrupuloso con eso, es decir, la gente tiene que marcar, aceptar unas condiciones y luego encima tiene que confirmar su email, o sea, yo tengo un doble proceso de verificación, nadie se apunta por accidente, bueno, cuando tenemos el email de estas personas, a partir de ahí ya podemos empezar a construir una relación, ¿vale? y eso ya entraríamos en la fase de, de generación de contenidos y de civilización luis ahora si quieres podemos contestar preguntas llegados ya a que es un punto vale mira decía por ejemplo luz Mary montoya dice cómo se puede garantizar que los cursos no son fraudes o sea generar al cliente la tranquilidad de que una vez pague si va a recibir el curso luz Mary, yo creo lo dice en general sabes mira yo creo que Supongo es que ese, que ese miedo yo creo que en internet siempre existe. Hombre, contigo no, porque que... tú eres una persona conocida, yo te he invitado aquí. Eh, por cierto, Prilines, he sido yo el que le he invitado, eh. No, es... no, no, no, pero es una <risa> Y él ha aceptado muy, muy amablemente a la primera. De hecho, danos una charla yo, yo de cómo emprender creo... online. Pero hay eh, que yo entiendo la duda de luz, pero digo en general, porque muchas veces nos da miedo, ¿verdad?, por lo sí. que tú has dicho, hay pues, mucho ruido. Pero vamos a volver. Es que te voy a responder a esa pregunta con lo que acabamos de decir hace dos segundos yo no, ve, no vendo a alguien en la primera en la primera cita es decir normalmente esa persona nos hemos intercambiado emails previamente conoce mi, mi nombre real o sea yo no salgo en las redes como Ojo, de lleva años siguiéndote o como te llevo siguiendo yo que llevo cinco años escuchándote el podcast claro, o sea, de la academia de marketing online entonces me das o sea, una la confianza, gente te conoce tú, claro. tú construyes una relación o sea las ventas son relaciones a nosotros estamos construyendo eh, relaciones continuamente, entonces la gente, normalmente tú lo que haces a partir de ese punto es generar contenido de, de valor para que la gente vea que puede confiar en ti, que realmente lo que les estás aportando es útil. Y, y, y luego a partir de ahí cualquiera que, que tire un poco de ese hilo verá decir, bueno, pues esta persona, si, si yo veo el Twitter de esta persona y veo que cada comentario tiene 10 tiene mensajes diciendo eres un estafador, eres un fraude pues no sería muy inteligente no lo mismo, entro en LinkedIn y veo que esta persona tiene tres contactos y me está contando aquí que es un mega emprendedor y, y tiene tres seguidores y, y no me dice su nombre de verdad y su foto de perfil es Mickey Mouse y son cosas así pues ya uno empieza a sospechar entonces eh, yo creo que es un poco sentido común no en el momento en el que tú vas construyendo una relación con tus clientes a través del email a través de los directos se, se construye comunidad, por eso es tan valioso el tema de la comunidad y por eso los que nos dedicamos a internet en todos los sectores creamos tanto contenido gratuito, por eso tenemos grupos de Facebook, por eso estamos, respondemos a todos los mensajes, por eso atendemos por email a la gente y por eso ayudamos a la gente gratuitamente, aunque en este momento no estén interesados en comprar, porque eso genera confianza. Entonces en el momento en el que alguien te deja el email y se descarga un recurso gratuito que demuestra lo que eres capaz de hacer por esa persona y donde ve tu nombre real y donde ve una dirección de email y donde ve una página web y donde ve que hay una serie de redes sociales que llevan activas durante 10 años. Ve no, comentarios no, sí, de sí, que... está, está clarísimo. Oscar, yo, yo mismo te invitaba aquí porque no, no, te conozco sí, y sí, sigo tu yo, podcast. Yo no lo digo desde hace yo, años. O sea, fíjate yo yo que no, no traería aquí a cualquiera, pregunta. yo no traería aquí a alguien a quien no conociera. No, no, no por respeto yo, a toda yo, la comunidad. Es que yo ni me lo he pensado. O sea, en general yo cuando me has contado la cuando me has hecho la pregunta si sí. yo he Que esta es persona quiere luz. saber cómo ella puede vender un curso online y que la gente se fíe de ella claro, claro, exactamente. Eh, que, que, que es la que es que es la otra no y la, y la forma de hacerlo es como se estoy explicando o sea construyendo una relación con esas personas convirtiendo un alguien que te conoce en la red social o que comparte un contenido tuyo o que responde a algo que tú publicas en la red social conseguir que esa persona visite tu página web Conseguir que el mensaje que vea en tu página web sea lo suficientemente persuasivo como para que te deje su dirección de email y una vez te ha dejado su dirección de email, compartir contenido valioso, preguntarle a esa persona qué dudas tiene resolver las dudas que pueda tener esa persona y eventualmente en el momento en el que esa persona decida comprar algo mira yo te voy a poner os voy a poner un ejemplo súper súper Sí, bueno, pero ¿eh? una cosa la... rápida oscar pero eso sí. lleva mucho tiempo no tiempo de sí. Sí. No hay otra ¿no? O sea... aquí pa... si sí, el que el que quiere dinero que caiga a los árboles que se busque otra cosa esto es mucho trabajo esto es un negocio claro. es un negocio de, de años y como se he dicho al principio una de las grandes ventajas de este tipo de negocios es que requiere mucha menos inversión que un negocio en la calle pero Ajá. es más difícil probablemente porque hay mucha más competencia o sea tú si tú lanzas un bar en una calle donde no hay bares aunque sea por casualidad alguien va a pasar por delante no tienes que hacer nada más que estar en el lugar adecuado ya te garantiza como mínimo que alguien te va a ver pero es que en internet no tienes ni siquiera eso garantizado Entonces, claro que es difícil toda la gente yo en ningún momento desde que hemos empezado he insinuado que sea fácil eh, es un negocio muy difícil hay mucha competencia por eso, lo que, primero que os he dicho, ¿qué es lo que ha sido? Lo primero que os he dicho es definir muy bien vuestro propósito. Definir muy bien por qué queréis hacer esto. Porque si simplemente queréis ganar más dinero, yo recomiendo que os busquéis otro trabajo. O que os busquéis un, un trabajo para complementar lo que ya hacéis. Y si no os gusta vuestro jefe, buscar otro jefe o intentar cambiaros de departamento. Y si lo que quieres es más libertad de horarios, pues lo mismo. Busca un trabajo, eh, no sé, eh, que sea más flexible. Todo sí. eso son posibles ventajas de emprender pero no es un propósito que a uno le mueva entonces tienes que tener muy claro por qué te vas a meter en todo esto porque por supuesto que lleva muchísimo tiempo lleva mucho tiempo y tienes que tener una razón muy fuerte para querer hacerlo porque no, no te vienen los clientes el primer día no te vienen los seguidores el primer día no lanzas un canal de youtube y tienes dos mil personas en directo mañana durante el primer año probablemente vas a tener 10 20 30 seguidores Entonces, Ni, ninguno todos nosotros hemos empezado de cero todos hemos empezado de cero okay. nadie nadie empieza con 10.000 seguidores en instagram 20.000 en youtube no a, claro. yo tengo un podcast que se ha escuchado tres millones de veces tres millones de veces tienen miles de oyentes todos los días Solo publicamos los lunes pero cada día hay miles de oyentes que están escuchando toda la hemeroteca el episodio 1 sabéis cuántos oyentes tenía cero Cero, y el 2, 0, y el 3, 0. A lo mejor en el 4 ya había 2, en el 5, 10. Y así es como va todo. O sea, a ver, hay casos en los que uno se juntan los astros y, y pega el pelotazo del siglo, pero yo no es la forma que yo enseño a hacer negocios, porque eso tú uno no, no controla esa suerte. Entonces, más vale que tengas muy claro, por no digo el qué, digo el por qué. El qué nunca lo vas a tener claro. El qué siempre lo vas a ir redefiniendo. Porque a veces tú tienes una idea de quién es tu público objetivo y cuál es tu propuesta de valor y qué canales son más adecuados para conectar con esas personas, pero luego vas viendo que surgen otras cosas. Ahora, ahora tenemos una cosa que se llama LinkedIn Live, ahora parece ser que hay cosas que están surgiendo, Twitter, Instagram, están surgiendo nuevas opciones, entonces todo esto son cosas que cambian, van fluyendo. Pero lo que, no, lo, que, lo que uno tiene que tener muy claro es el propósito. Mira lo que, Oscar, mira lo que dice Orlando. Dice Orlando Gálvez, eh, dice, es que el principal obstáculo para tener éxito es el miedo. Nos dice... Totalmente. Nos totalmente. dice bueno, Orlando, por cierto, claro. poner. Eh, poner un like por fin no quiero ser pesado pero poner un like tanto los que lo veis ahora como los que veis luego y decírselo a personas a las que crees que podemos interesar los que estáis ahora en zoom levantar la mano milton que te la veía levantada te iba a dar la paso pero como la has bajado no me ha atrevido vale y los que estáis en en youtube pues como hace orlando poner la pregunta escrita que se la paso a oscar el miedo tú crees que es totalmente Sí, y de hecho viene a colación con lo que me estabas diciendo al principio del podcast que hemos que hemos publicado hoy. Yo ¿no? soy oyente fiel tuyo, pero que no me pierdo ni uno, ¿eh? Lo ni sé, una, lo, una semana de hace años, primera, te lo juro, con, ¿eh? Oscar, la, la nada más he visto en Twitter vez... la conversación contigo, que, que era del 2017, una vez sí, te pregunté sí, la, algo. La, que pregunté Que nos coincidimos en un evento, presente, Y también y coincidimos en un evento, efectivamente, pero yo me acuerdo que en el 2017 algo te escribí ahí. Ah, no, que si eran, que si eran, no sé cuál era la pregunta, que si eran largos o no sé qué. Yo te dije, sigue como lo estás haciendo, que está genial. Yo es ni que me no acuerdo me acuerdo, está ahí en el Twitter privado que hemos tenido. El, el tema del miedo, mira, hay, hay dos grandes, dos grandes bloqueos a la hora de, de emprender. El primero es el conocimiento y el segundo es el miedo. Entonces, eh, so, son dos cosas que uno tiene que trabajar en paralelo, ¿vale? El conocimiento al final eh, eh, Paradójicamente, la falta de conocimiento es lo que provoca miedo muchas veces. ¿no? Entonces, a medida que uno va aprendiendo y uno va viendo que al final no es tan difícil como pensaba o que al final no, no es tan imposible y que con una metodología y con un paso a paso, pues puedes hacerlo, muchos miedos van desapareciendo. ¿Cómo voy a montar una página web? ¿Cómo voy a escribir yo un email? ¿Cómo voy a hacer yo Instagram? ¿Cómo voy a hacer yo un directo? Bueno, pues ahí hay un componente de falta de conocimiento a medida que uno aprende con cursos online con cursos de pago con, con, con, con, como a uno le dé la gana aprender pues es, va venciendo un poco esa barrera pero luego hay, hay otra gran barrera que es que es el miedo a lo, a, a lo intangible ya no es decir yo tengo miedo a que no, no sé muy bien no, no me manejo bien online o no sé muy bien cómo funciona el email o no veo muy complicado esto del email marketing es ya un problema de complejos mentales o sea, son barreras literalmente de creencias limitantes de decir y si fracaso y si estoy aquí un año perdiendo el tiempo y se ríen de mí y si me ven en youtube mi vecino y dice que parezco subnormal y si resulta que ¿sabe? O sea, nos creamos estas ideas en la cabeza y, y son, son es verdad os, de, os digo que estas son las barreras más más grandes que hay eh, la, la gente se bueno pues es lo que hay que hacer ahí es trabajar las dos vertientes y de hecho justo lo que comentaba luis al principio del podcast de hoy en el, el podcast de hoy me hacen una entrevista a mí normalmente soy yo el que muy, hace entrevista. muy bueno muy bueno pero, academia eh, de marketing y, online buscarlo. Y, me, en cualquier... y, me, y el que me hace la entrevista es un psiquiatra que, yo que, creo te que te he oído Óscar por... que tú eres mentor Óscar es mentor pero que algunos casos ya que son de psiquiatra se sí. los derivas al sí, señor sí. es así o no sí, sí, porque a veces, sí, veces sí. le llega a alguien que quiere montar un negocio pero Óscar la ve ta, es... la ve a la sí, persona a mí, tan no, mal no, que no, la manda para el psiquiatra a, a ¿no? mí a, a mí ha habido gente que que me reía yo solo con que eso les lo... ayude y me dice mira yo no tengo negocio online ni, ni quiero construirlo ni tengo ninguna idea yo tengo un bar pero quiero que me ayudes porque yo tengo este problema en la cabeza. Digo, mira, yo mejor habla con este que es psiquiatra, <risa> de verdad porque yo ahí no, no me considero, o sea, yo no me meto ahí. ¿no? Tú eres eh, mentor, no eres yo, yo psiquiatra. Yo ayudo, claro. Entonces, ahora, dentro de los problemas de, de, de del, del bloqueos de este tipo, de ese miedo que comentaban en el chat, es muy cierto. Entonces, lo, lo que hay que hacer es. Primero yo recomiendo a la gente que escuche, que escuche eso, porque porque ahí hablamos de tanto del propósito y de cómo encontrar ese propósito. Hasta, hasta yo, yo bueno. les aconsejo que escuchéis sí. todo lo que lo van a necesitar tiempo, pero yo lo llevo escuchando cuatro o cinco años. Sí, y desde poco, aquí poco, me ¿no? veis y no, no he notado ni la crisis, no he notado sí. ni el bicho. <risa> lo, <risa> te lo juro. No, no, no, lo, y estado, mucho y se no, lo debo a este señor que tenéis ahí. Bien. ¿Eh? No, no, el, y el podcast es gratuito totalmente. La academia Mira, de marketing online no me cansaré de, de repetir. El miedo, Luis, y lo digo en serio, ¿eh? Lo que estoy no, no claro, por supuesto que lo digo. Lo digo serio, totalmente pero... en serio con el corazón. Creo que se me nota y por eso Mira, te invita a Carlos. El, el miedo, hay que tirar del hilo. Hay que ver qué es lo que me da miedo, ¿vale? Entonces, si tú dices, bueno, me da miedo fracasar, es, es, el, es un miedo muy común y es súper paradójico Mucha gente no empieza por si por si fracasa es decir, ni siquiera lo voy a intentar, no vaya a ser que salga mal, es, si lo piensas es ridículo, es decir, eh, joder, pues preocúpate cuando, en todo caso, cuando te haya salido mal, pero no, no empezar algo por si me sale mal, es, es un poco ridículo, entonces hay que entender un poco y hay que enfrentarse a este miedo no y decir, bueno, ¿por qué yo no hago esto? ¿Vale? O sea, yo me he pasado aquí una hora escuchando esta charla, a ver, si, si no fuera interesante me hubiera ido ya, entonces algo tiene que haber que le estoy dando vueltas, bueno, ¿y por qué no empiezo mañana? no porque es que ahora no tengo tiempo es que ahora es mal momento no no no no el tiempo todo el mundo lo tiene porque ya estás una hora aquí viendo esta charla entonces el tiempo lo tienes Entonces, entonces tienes que ver qué haces con el tiempo que tienes entonces, siempre hay que buscar ese miedo esa excusa y tirar del hilo y nos tenemos que a veces es un poco doloroso porque es bueno a lo mejor es que realmente a mí me gusta más tumbarme en el sofá y jugar a la playstation que montar un negocio. Oscar, como el vecino que tengo que está todo el día viendo series, a ese le costaría quitarse el miedo. ¿no? No, no pero te digo nada. también una cosa: Ay, es, que, buf, es que no pasa nada. Pero Cada escucha, uno... Oscar, ¿a otra defensa: Ay, cuando no te queda otra, ahí sí que te quitan los miedos, ¿verdad? Cuando la charca se te está haciendo pequeñita. Sí, pero, pero siempre es preferible empezar antes. Yo siempre Cierto. recomiendo a la gente no emprender por necesidad, porque la presión que tienes, precisamente lo que hemos dicho, es que esto lleva tiempo esto no, a mí mucha gente me escribe mira, yo tengo esta situación y tengo que estar ganando mil euros el mes que viene, pues juega la lotería, es que es más probable que, que, que lo ganes de esa forma, porque esto no va así, o sea, puede ser puedes, sí, puedes acelerar mucho los pasos y hacerlo muy bien y estar súper motivado, pero esto no es de, de esto, o sea, yo no soy de los de, oye, ganar dinero rápido eh, network marketing, no sé qué, no no, es que esto no, porque hay que construir una, algo de valor y hay que atraer a personas cada una y hay que conectar con esas personas y, y entonces yo siempre recomiendo a la gente que empiece antes de que sea necesario y desde luego que no deje su trabajo si tiene un trabajo para hacer esto y si no tiene que, que en paralelo que busca un trabajo que, que empieza a construir esto y si ya tiene un trabajo que, que no le termina de gustar o no le termina de resultar gratificante que siga en ese trabajo que, que aproveche lo que pueda sacar de eso en positivo que siempre hay algo contactos, herramientas, conocimientos, formación, siempre hay una forma positiva de mirarlo ¿no? y, y, y si no entrenarse uno mismo para hacer algo con dignidad aunque lo detestes, eso ya de por sí es positivo y, y en paralelo en programar huecos para construir algo, ese algo a lo mejor al principio solo te da 300 dólares, 400 dólares, 500 dólares, 100 dólares, 50 pero tienes algo tuyo que estás construyendo, tienes un activo. Esto es una cosa que lo decía Guy Kawasaki, lo decía napoleon Hill, decía mira, construye activos que te den dinero, construye activos que no sean gastos, sino construye algo que te genere ingresos en piloto automático. O sea, y muchos de estos negocios generan ingresos en piloto automático. Y os, os voy a explicar exactamente cómo. Por ejemplo, la clase que te, la clase que yo os he dicho, ¿vale? Oscarfeito.com/barra clase en esta clase yo la estoy promocionando en todas las redes sociales. Si me invita alguien como me ha invitado hoy Luis, pues yo lo voy a comentar. Yo ahora te la estoy sí. poniendo otra vez en mi podcast. En el... mi podcast lo comento, en redes sociales lo comento, en todas partes lo comento. Entonces, ¿qué significa esto? Pues esto significa que cada día se están apuntando personas a esa clase. Algunos días son 10, otros días son 50, otros días son 5, otros días son 0, otros días son 100. Ya verás cómo hoy se te apunta en un montón, Oscar. El otro día salí en la radio me entrevistaron en la radio y se apuntaron 70 80 personas ¿vale? sí. Perfecto. Cómo funciona esa clase una clase gratuita hoy vamos a ganar gratuita. a la radio ya verás. hay una clase hay una clase gratuita donde la gente lo ve y después yo les doy la opción de comprar un curso o no comprar un curso bueno, pues imagínate que un 10% de la gente compra ese curso ¿vale? pues Si yo cada 100 personas que yo consigo que se apunten en esa clase genero 10 ventas a la venta son unos 150, 170 euros. Haz los números. Entonces, si, Mientras yo esté consiguiendo que la gente se apunte a esa clase, todo lo que sucede por detrás va solo. Dices, bueno, Oscar, ¿y qué pasa con el 90% de la gente restante que no se que apunta? Pues perfecto, yo sigo aportando valor a esas personas. Entonces, del 90% de personas restantes, a lo mejor dentro de tres meses, dos personas que se apuntaron a esa clase dicen, sabes, Oscar, estuve planteándome tu curso, pero yo necesito una atención más personalizada. Yo no tengo la disciplina de seguir un curso online por mi cuenta. ¿Cuánto cuesta una, una consultoría contigo para que nos reunamos cada semana una hora? Y luego, pues ya está, eso es una sesión de mentoría. Entonces, a lo mejor de esas, otras dos. Y luego, bueno, dices, vale, perfecto, pues ya quedan, eh, ¿cuántas quedan? 87 personas que no han comprado nada. O sea, esas personas, en esa secuencia de emails posterior, a lo mejor un día les, les recomiendo una herramienta de marketing para optimizar sus redes sociales. A lo mejor esa herramienta cuesta 30 euros, y yo me llevo 15. Pues pum, tres o cuatro compran esa herramienta. Entonces, lo que es alucinante de este tipo de negocios es que cuesta mu mucho tiempo construirlos. Pero en el momento en el que aporta suficiente valor, que la gente confía en lo que haces y tienes estos activos, te están generando ingresos recurrentes. Yo estoy haciendo ahora algo que me encanta, que es estar aquí. O sea, a mí me encanta esto. Para mí esto no es trabajo. Y un día es esto, otro día hago yo un webinar y lo, lo, lo promociono en LinkedIn. Y tú o algo dejaste como... tu trabajo en el banco que te escuchabas sí, en el mucho, podcast él tenía un trabajo en un mucho. banco en Londres y lo sí, dejó pero mucho. Pa, pa... sí pero eso fue para venir a terra de, ¿Ven el miedo terra, bueno era luego... para empleado también no, ¿no? en terra. no ahí ahí no es que era miedo existe que ahí era el miedo porque están preguntando mucho por el miedo Oscar, el, no, era un inconsciente era un inconsciente era un joven y era un inconsciente no tenía miedo de nada pero <ríe> si lo tuviera aquí muchos ahora, son pues... inconscientes también son jóvenes en el buen sentido digo inconsciente en el buen sentido yo de verdad creo que que, que cualquiera que debería de empezar a construirse algo en paralelo, tenga trabajo o no tenga trabajo, porque la marca personal es el currículum del siglo XXI. Ya no vale el currículum. A mí no me vale ya un currículum. A mí alguien me manda un currículum y va a la basura. yo Un diseñador, un consultor, alguien que me propone gestionarme las redes. Yo recibo todas las semanas propuestas de gente, te, de, te gestiono las redes sociales. Te llevo el Twitter, te hago las cosas. te da igual, mío. supongo que les googleas. No, ¿no? a, ver, a ver qué han hecho de verdad, ¿no? Oscar. Efectivamente. A mí me escribe un diseñador un email así contándome su vida, los masters que ha hecho. Digo, me da exactamente igual, enséñame tu trabajo. ¿Qué has hecho? Yeah. Enséñame tu trabajo. Entonces, lo, si, si, si me manda cuatro chatarras, digo, ahora, los buenos te mandan una web y en esa web explica quién son, demuestran su diseño. Entonces, la gente tiene tiene su hogar en la red una vez más Entonces, aunque tú aunque tú trabajes para terceros eh, si tú te dedicas a las ventas o tú te dedicas a algo si tú tienes un currículum que pone yo soy fulanito pérez y yo me dedico a las ventas construyendo tu página web porque una de la, hay, do, hay dos grandes tendencias ahora mismo a futuro una de ellas es la, la automatización ¿vale? prestar atención más, Prilines. y ahora paso a los de Zoom ahora, cada vez ver. hay más eh, más cosas que van a hacer los robots y las máquinas ¿vale? esto es impepinable y es así ¿vale? desde coches que se conducen solos hasta atención al cliente hasta incluso temas de community management o sea, incluso las cosas más modernas están empezando a, a ser en muchos casos sustituidas por, por robots y por máquinas y por inteligencia artificial y por algoritmos, ¿vale? esto por un lado y por otro lado hay otra gran tendencia que lo único que ha hecho esta crisis ha, ha sido acelerarlo todo mucho más que es la subcontratación es decir una empresa en lugar de tener a, a lo mejor a 10 comerciales en plantilla a lo mejor va a tener tres y los otros siete van a ser no me gusta decirlo mercenarios pero son subcontratados yo quiero a los mejores yo quiero al mejor pero yo entiendo que el mejor va a estar muy cotizado entonces a lo mejor yo no puedo pagarle al mejor para estar ocho horas al día sentado en mi oficina pero con que ese mejor me dedique tres es más que si tuviera tres tíos aquí sentados por lo tanto los mejores son los que se vendan a sí mismos como se, como venderían cualquier otro producto donde sean las empresas las que vayan a ti es decir wow este, este es un gran vendedor este es un gran diseñador este es un gran informático y es que sea él el que pone las condiciones bueno, y cómo se hace eso pues construyendo una marca personal y demostrando quién eres y construyendo una web donde ponga yo soy fulanito y esto es lo que puedo hacer por ti por tu empresa y esto es por lo que tienes que concederme el beneficio de la duda lo mismo que hemos comentado antes sirve para alguien que quiere construir un perfil profesional aunque no tenga intención de emprender porque es que ya no va a haber diferencia ya no es decir emprendedores por aquí trabajadores por allá es que no va a ser así es que los trabajadores cada vez van a tener que ser más emprendedores y más autónomos entonces todas estas cosas que estamos aprendiendo de branding personal de desenvolverse en redes de captar clientes de fidelizar de escribir emails de, de trucos de copywriting para que la gente abra tus emails, que los lea todo esto le va a servir a cualquiera emprenda o no emprenda entonces es mejor empezar cuanto antes empezar a familiarizarse, empezar a controlar la información de uno mismo que aparece en internet, cuando alguien busca Oscar Feito en Google, soy yo el que controla lo que sabe, porque es mi podcast, es mi canal en YouTube, es mi canal en iTunes, es mi canal en Spotify es mi casa en la red, oscarfeito.com es, no, no es una foto de cuando yo iba al colegio, que cuando buscas a mucha gente, yo busco a veces a gente y veo una foto de en clase ballet, de no sé qué, y digo, ¿qué es esto? No, no, no, controlas, no, no me hagas reír, Oscar, con una... No controlas tu marca, no controlas es tu marca. Es muy nombre. importante, muy importante tenerla Entonces, y sí, actualizada, sí. no la foto del ballet, por favor. Que, pero, claro, sí, es, es eso. ¿Te parece bien que de paso a los que están en Zoom que han levantado la mano dale, para dale, que te claro, pregunten, claro. vale, Oscar? Por supuesto. Venga, Stephanie, actívate el micro y puedes preguntar a Oscar o si quieres te lo activo yo desde aquí como quieras ah ya lo tienes activado Estefan sí puedes ya te escuchamos puedes preguntar claro. bueno encantada soy Estefan y Lozano eh, maravillada con lo que el tema de hoy la verdad eh, soy emprendedora en marketing digital y diseñadora web y bueno mi pregunta es ¿Sí? Eh, realmente ahorita estoy apostando un poco por crecer en diferentes canales, ¿no? Por el marketing omnicanal. Sí. Y entonces, eh, como tú eres, eh, tienes, has tenido mucho éxito en la parte del podcast y esto, bueno, en, en otras cosas, pero básicamente ahorita que se, se ha mencionado. Mi pregunta es, ¿tú consideras conveniente lanzarse también a este canal del podcast si apenas estoy en crecimiento en las otras sí. para ofrecer también por este canal contenido de valor? ¿O crees sí. que primero deba de, de digamos, de, de de hacer que crezca mi comunidad en la otra ya que pues no sé, yo he escuchado un poco que estar en diferentes canales aportando sí. valor entonces es un poco como mi pregunta yo sea? lo veo totalmente complementario y me parece una pregunta buenísima, mira, lo, lo primero, lo primero es tener la web ¿vale? Ten, tener tu hogar en la red y a partir de ahí eso lo puedes ir alimentando yo recomiendo que lo que lo pruebes ir alimentando del mayor número posible de formas que tú puedas hacerlo con en constancia, mi web y, claro, ¿Eh? perdona Stephanie? repita Stephanie, que no te hemos escuchado sí, claro tienes razón yo tengo mi web y pues claro esa es la base de todo de hecho por eso esa es la base vale estás todo, escribiendo por es la parte que me dedico más estás sí, escribiendo? Claro. vale pues en, en ese caso yo sí que te recomiendo eh, probar el mayor número posible de canales y estrategias con la salvedad de que seas eh, de que puedas hacerlo de forma constante es decir, no te recomiendo crear un podcast para hacer dos episodios y luego dejarlo un año, ¿vale? A diferencia de algo como por ejemplo Pinterest, que puedes probarlo y si no te funciona, tampoco hay una conexión tan personal con tu audiencia, lo puedes dejar aparcado y retomarlo en el futuro, no pasa nada claro, pero cuando haces claro. YouTube o te empiezas a hacer directos o empiezas a hacer un podcast tienes que tener un compromiso de hacerlo con constancia, porque si no, no vas a obtener resultados, ¿vale? Ahora bien, si yo tuviera que elegir un solo canal para complementar el contenido escrito de una web antes que twitter antes que facebook antes que instagram antes que youtube antes que nada sería el podcast definitivamente y te voy a explicar por qué eh, como decíamos al principio el podcast es el único canal ahora mismo que se adapta perfectamente a las necesidades de tu audiencia y no las rompe no rompe la rutina si yo te envío a ti un post de 7.000 palabras que uh -huh. puede ser maravilloso y yo te digo, lee este post, a ti realmente te estoy incomodando. Te puede interesar mucho, pero vas a tener que buscar un momento para hacerlo. Si yo te envío un vídeo y tú ves que ese vídeo es un webinar que dura dos horas, va a ser muy difícil que tú encuentres un hueco para verlo. Entonces ya tienes que, yo te estoy forzando a ti a alterar tu audiencia para escucharme a mí. El podcast es el único canal que no funciona así. Porque como hablábamos al principio, la gente se adapta a escucharlo en base a sus rutinas cuando pasean al perro cuando hacen ejercicio cuando van a trabajar cuando vuelven de ta... eh, Yo es el único canal que conozco que me dice la, los clientes me meto en la cama contigo o sea literalmente la gente se mete en la cama se pone los auriculares y te están escuchando o sea es que tú dime qué canal de marketing permite eso ninguno entonces eso junto con la cercanía que genera la voz porque yo puedo leer un contenido tuyo escrito pero no me transmite cuando tú escuches el podcast, tú, si escuchas mi podcast, vas a ver que conecta 100 veces más que un post en un, en un blog. Por lo claro. tanto, yo, si tú, aunque te implique renunciar a algunas cosas, pues, pues si, si creo un podcast, no voy a poder estar activa en 25 grupos de Facebook, no voy a poder hacer 7 directos a la semana, bueno, yo incluso así te diría, sacrifica todo eso porque merece la pena el podcast. Pues muchas gracias. Nada, hombre. muchísimas gracias. Si queréis volver a preguntar, levantar otra vez la mano, ¿vale? No pasa nada. Eh, Stephanie, Ricardo, venga, te toca preguntar a Oscar. Te tomo, Ricardo. Hola, a... Oscar. Hola, Ricardo. Eh, no, yo la única reflexión es que con todo lo que tú dijiste, es trascular un poco eh, el campo real de cuando uno busca un trabajo a este virtual. Uno tiene que demostrar qué es lo que es como persona. Porque vos no vas a buscar un trabajo y decir, bueno, quiero ganar tanto. Primero demostrame lo que sos sí. y luego este, ahí, en base a eso, veremos el, el tema de tu remuneración. Y creo que esto es un poco así, ¿no? En sí. mi caso, yo acá en Argentina soy taxista, soy un emprendedor. Es algo difícil de traspolar uh -huh. al campo virtual y estamos sufriendo lo que es, eh, lo que tú dijiste de la automatización, ¿no? De, sí. de Uber. Eh, eso es... Y, y, y superar el miedo... De, de, la, de la internet yo hace poco vete con esto y que el bicho me sirvió para esto sí, pero sí. bueno eh, no, yo lo veo muy bien es cuestión de eh, interiormente uno buscarse qué es lo que puede lo que puede realizar ¿no? sí. y el, poder, poder pasarlo a este campo que, sí, y, pero bueno. a veces hay algo a veces hay algo tan básico como vamos a poner el ejemplo del taxi y es, es un clásico ejemplo que se usa de la disrupción que hay en los sectores ¿no? Pues como sucedió con los, los dvd con el con el vídeo y luego el blu-ray y luego el vídeo sobre demanda y periódicamente cada sector pues desaparece literalmente Entonces yo por ejemplo una cosa que veo es que seguro que este no es el primer contenido de, de marketing en internet que tú ves eh, probablemente llevas más tiempo investigando cosas eh, eso ya te pone varios escalones por encima de otra gente en tu sector. Por lo tanto, muchos te mirarían ya a ti como un referente. Entonces, a lo mejor hay negocios que son especialmente idóneos para gente que venga del mundo del taxi. Por poner, yo no conozco el sector, ¿eh? pero te lanzo una idea. A lo mejor hay negocios relacionados con el reparto de otro tipo de cosas. Ya sé que luego hay licencias y que hay otra cosa, pero a lo mejor el hecho de que uno sepa manejarse en una ciudad que uno sepa tratar con clientes, que uno tenga una serie de cualidades como tienen los taxistas, pues oye, si esto lo aplicamos a otras industrias y aprovechamos internet, pues a lo mejor hay cosas que, que, que somos muy valiosos en ese área. El hecho de que tú ya estés investigando eso, a ti ya te pone como una persona a las que la gente que desconoce por completo ni lo que es Zoom van a mirar para esto. O sea, el hecho de que tú puedas resumirle a alguien lo que hemos hablado hoy aquí, a ti ya te convierte en un experto en comparación con otros taxistas que solo están llorando en el sofá. Entonces, es eso, o sea, es que no hay más que eso. Hay, hay, que, hay que ver, y eso asumiendo que tu única pro propuesta posible de valor está relacionada con el taxi, pero como mínimo tienes un conocimiento de un sector y tienes un conocimiento de un tipo de trabajador que, se, que pasa muchas horas en, en un vehículo, que, que, que tiene un conocimiento de la ciudad, que es dinámico, que está... y ¿Cómo se pueden reciclar estas personas? Pues a lo mejor tú deberías de empezar a investigar en internet sobre qué tipo de trabajos pueden hacer estas personas y presentárselo de una forma que sea fácil de entender. Porque a lo mejor tus compañeros taxistas no entienden nada de lo que yo les cuento, pero si tú lo resumes en tus palabras para ellos, de repente eres como un faro. Entonces... Es, es, el, es el aprendizaje y la introspección, son dos cosas, hay que ser creativo, hay que absorber información y, y absorberla siempre con, con ese ojo puesto en la introspección de cómo yo, cómo yo puedo darle una vuelta a esto, siempre sabiendo que todos y cada uno de nosotros tenemos algo que puede ser valioso para los demás, es encontrarlo muchas veces, pues gente dice, yo qué voy a hacer, a mí me había venido gente y me ha dicho, yo qué voy a, yo qué voy a hacer, si yo... Si voy 30 años de director financiero en una empresa, yo que voy, yo no sé de nada, pero vamos a ver, si me estás diciendo que llevas 30 años de director y una persona concreta que hacía esto, ha montado un negocio y ahora se dedica a ayudar a otros profesionales a utilizar el Excel y hacer dirección financiera de empresas y lo hace online y ha dejado su trabajo y me decía que qué iba a hacer él, que solo, no había salido 30 años de un despacho, solo sabía usar Excel y, y, y gestión financiera y contabilidad y le parecía que eso no valía para nada entonces claro a todos nos parece que lo nuestro no vale para nada que lo, lo que vale es lo de los demás pero pero a veces es que hay que darle hay que darle forma pues, ¿eh? Mayor link venga te toca actívate el audio y pregúntale a oscar que no sé qué, llevamos una hora ya, Oscar. Yo no sé qué tiempo tienes, pero. Yo, yo en breve me tengo que ir a dar saltos. Vale, pues venga, Mayorlin, que, y... que, que, <ríe> <toca. ya>. que, <ríe> que conste que hemos adelantado la emisión por ti, ¿eh? sí, sí. que conste. Sí. Pero sí. ya vale, venga, vale. mayor sí. y ya terminamos, prilines okay. Venga, no, no, Mayorlin, no, no, no, pregúntale a Si tengan aquí lo que preguntas, pues contestamos todas las sí. que tengan. Hola, Oscar. Hola. Eh, bueno, eh, de verdad que me ha agradado mucho eh, toda la información que has dado. Eh, creo yo que en este tiempo de, de lo que estamos viviendo sobre el bicho, eh, para algunos ha sido como, como un golpe, ¿sí? Pero digamos que para otros ha sido como algo para ver más allá. Más allá de que, por ejemplo, yo eh, no conocía esta herramienta de Zoom, en realidad la aprendí, fue estando en casa. Eh, tampoco, por lo menos, yo vine a conocer aquí, fue el señor Luis, porque uno ya empieza a meterse en internet, como que ya después, como explicaba el señor Luis al principio, que tú en los primeros 10 días entra, este, te colapsaste y dijiste, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? Y entonces llega el momento en que tú empiezas a buscar otras áreas. Ahí sí. fue donde lo conozco yo a él, eh, conozco esta herramienta de Zoom, no conocía sí. ni siquiera de Telegram, no sabía que existía cuando se suponía que esto ya venía desde mucho tiempo antes. Uh -huh. Es más, hasta hace poco, ponme que estoy escuchando hablar sobre los podcasts no sí. me he metido todavía a infórmame sobre eso, pero son cosas que tú como que en este momento tú dices, oye, hay otras cosas más allá de lo que tú habitualmente estabas haciendo en la calle, sí. entonces ya aquí vienes a, a, a esto, por ejemplo, yo ahorita eh, estoy eh, haciéndome un curso que por, por cierto es gratis, que es sobre, sobre el hosting, no sabía sobre qué era el hosting, y por lo menos ahorita cuando tú estabas hablando sobre cómo, cómo armar tu página y cómo darte a mostrar en eso entonces como que tú hablas de eso yo decía, oh wow, estoy en el área o sea, estoy casi como, con, con lo que está hablando él, no estoy es como, como que, que perdida que Estás en la onda, Exacto. ¿No? Los, como decimos sí, sí, aquí en sí, España en la onda se te abre, se te, Es que hay un mundo, hay un mundo tan brutal o sea, ahora mismo por ejemplo para que os hagáis una idea hay personas que se dedican solo a, se llaman closer de ventas y se dedican exclusivamente a la gente que vende cursos online ayudarles a cerrar ventas telefónicas. Son personas que se han reciclado del mundo de las ventas tradicionales con técnicas de venta que han sido formados como comerciales en industrias que han dejado de existir, pero tienen unos fundamentos muy sólidos de ventas que mucha de la gente que viene de Internet no tiene. Porque la gente de Internet es más introvertida, está acostumbrada a estar detrás de una pantalla, detrás de un email, en las redes sociales y le, nos dan, me incluyo. Nos da un poco de vergüenza coger el teléfono muchas veces y llamar por teléfono porque somos más de un email, de un mensaje privado. Fijaros, esta gente se ha reciclado sabiendo lo que saben ellos de ventas, que no tienen vergüenza nada. Decir, mira, si tienes un curso online, perfecto, tú véndelo en Facebook y todas estas cositas que tú haces de internet. Yo voy a levantar el teléfono, voy a empezar a llamar a prospectos por ti, que a ti te da vergüenza, te da pavor hablar con una persona, yo lo voy a hacer por ti y solo cobro una comisión por cada, por cada venta que haga fíjate qué forma más interesante de reciclarse a alguien, entonces es un poco lo mismo que le estaba diciendo a Ricardo que en el momento en el que nosotros ya aunque solo pasemos del 0 al 1 de conocimiento en, en esta materia eso ya nos pone en el top 1% de las personas entonces el, hablando de miedo, es que es una cosa que ha surgido mucho, uno de los grandes miedos que tiene la gente es decir, yo no soy experto en esto uh -huh. ¿cómo voy yo a hablar de hosting si, yo, si lo descubrí hace un mes? bueno pues si tú le explicas de hosting a alguien que tiene un negocio tradicional en su en, en donde vives tú y no tiene ni idea de lo que es una web ni ni sabría por dónde empezar a crearla aunque tú acabas de empezar es más te voy a dar una idea que lo puedes empezar a hacer ya mira las empresas de hosting ofrecen una comisión esto es una de las formas con la que yo empecé a ganar dinero hace mucho tiempo y te lo voy a enseñar cómo funciona la gente eh, las empresas de hosting Normalmente te ofrece una comisión bastante generosa, porque claro, si ellos consiguen un cliente que contrata un dominio y un hosting y está todos los años pagando 60, 70 dólares, imagínate, si ese negocio está 20 años, pues calcula todos los años. Entonces, pagan unas comisiones muy atractivas para la gente que, que les traiga un cliente. Entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer yo hace muchos años? Es decir, bueno, imagínate que yo, yo no soy el que mejor webs crea del mundo, yo solo delego, no es mi parte, pero imagínate que yo le digo a alguien, yo empiezo a ir a todas las calles de mi, a todas las tiendas de mi barrio que todavía no tengan web, usted tiene web, no, se la creo gratis, cómo gratis, cómo me vas a crear una web gratis y tú qué ganas, pues muy fácil, lo único que te pido es que tienes que contratar el hosting con esta empresa, hosting vas a necesitar de todas formas y lo tienes que hacer con mi, enla con mi enlace de afiliado, de esa forma yo me voy a llevar una comisión, pero ojo, que yo que muchas veces son comisiones de 75 dólares, o sea, haces una o dos al día, son 150 dólares. ¿eh? Entonces, ahora tú tienes que aprender a crear la página web, no es muy difícil. Sí. Incluso puedes luego pagarle a alguien que te, la, que te la haga por menos de eso y no haces nada. Vas a ganar menos, pero, pero esa comisión que a ti te da la empresa de hosting es tu, es, es tu ingreso. Entonces, y tu trabajo es, vale, tú le creas la web gratis a esa persona. Esa persona tiene la web gratis siempre y cuando lo contraten ese hosting que a ti te paga la comisión. ¿Entiendes? Entonces, yo, yo ya lo pasa es que ya me cansé de eso, pero, pero es que es una forma sabiendo muy poquito con que sepas más que la persona de al lado con eso tienes. Ya tienes suficiente. Ricardo podría hacer esto. O sea, Ricardo podría decir mira a todos los taxistas os voy a crear una página personal para que la gente os llame a vosotros directamente. Ah. En lugar de tener una tarjeta de visita tú esa, esa página la compartes por WhatsApp a todos tus contactos y tienes una web con tu teléfono, con tu email para que la gente te pueda contratar como chofer privado o como lo que sea. Esa web se la creas tú gratis. Tendrás que aprender a hacerla, pero ojo será por tiempo aprendes a hacerla se la creas gratis la única condición tienen que tener el hosting contratado en esta empresa en cualquiera de estas empresas web empresa en hostgator en bluehost todas estas pagan comisiones entonces en el momento en el que esa persona ha contratado la web a través de tu enlace a ti ya te han pagado una comisión tú le creas la web el que te ha pagado es la empresa de hosting que tiene un cliente nuevo Perfecto. Oye, Oscar, lo, lo que les digo yo mucho el que no sepa qué hacer, que se pongan a dar clases de español a todo el planeta. Anda, que no hay gente que quiera aprender eh, castellano. No, en ¿no? serio. Hay, hay, Con Zoom, mira, aquí uno... ya tienen, han aprendido una clase de Zoom. Pueden tener a. Es, es una idea también, vamos. Os pues voy a compartir una. A ver, Sergio Delgado, Movimiento L. Es, es que, que yo creo que tienen mucho tenemos muchos que aprovechar el bicho para reciclarnos ahora que hay tiempo. Mira. Echarle un vistazo a esta URL. De sí, te voy a pedir ahora, a Oscar, todas tus señas digitales. No, no, pero esta, esta de... no es mía, esta no es mía. Ah, esta, vale, es vale. Un alum... esta es un alumno mío. Dinosla eh, a... en... Os la voy a poner yo en Zoom. Ponla en eso y la ponemos en el chat también. Eh, y a ver si la podéis poner vosotros en sí, el sí, chat. Sí, sí, yo porque... te lo estoy poniendo. Les estoy eh... diciendo que el que quiera aprender más, oscarfeito.com, lo repito, crisline el que quiera aprender más, oscarfeito.com barra clase. Pues lo Mira, está es el... con, con movimiento.com. Este es de mi amigo Sergio Delgado. Eh, Sergio me entrevistado hace poco. Este es alumno de uno de mis cursos y él tiene todo un negocio de gente que quiere enseñar enseñanza de idiomas online. Él es español como lengua extranjera. Él enseña L. Él. él es profesor de español para extranjeros, pero también él, él, él, él, lo que ha hecho él ha sido rizar el rizo. O sea, él no solo enseña español a extranjeros, sino que enseña a otros profesores de español cómo posicionarse en Internet y casi o sea, esa parte o sea, que es su, buena idea por lo que y veo, es que ¿no? esa parte de su negocio ya es mayor que la tradicional de enseñar idiomas y es lo que os decía al principio de, de de buscar el público objetivo con lo que tú sabes esta persona sabe dos cosas sabe marketing porque ha aprendido porque hizo el curso mío y sabe enseñanza de idiomas puede hacer dos cosas puede enseñar idiomas o puede enseñar marketing a, a otra gente que está aprendiendo idiomas o sea que excelente Ahí lo tenemos. Te están diciendo. Lo, lo he puesto también en. Dinos to... antes de finalizar, dinos todas tu. ¿Dónde te pueden contactar, Oscar? Que luego solo me van a uno. bombardear. Oscarfeito, Oscarfeito.com, ahí tienen todo. Ahí tienen el podcast, ahí tienen eh, la, Bueno, la clase, esa es la que os, la que os he dicho, pero esa clase no está ahí. Esa clase solo os la comento aquí, que es la de Oscarfeito.com barra clase. Y luego en la web principal ahí tienen el podcast, que yo os recomiendo a todo el mundo. Escuchar el podcast, ¿no? Es porque lo haga yo, o sea, el podcast es gratis. Eh, os digo yo que es una maravilla de podcast. Le en ese podcast un... hemos, mira, hemos eh, 315 episodios a día de hoy. Hemos entrevistado a todo tipo de emprendedores y e emprendedoras, autores, periodistas, a un periodista mexicano que tiene 7 millones de seguidores en Twitter, deportistas de élite, el campeón del mundo de surf adaptado, que es ciego. Eh, es el entrevisté en un programa que hicimos sobre perseverancia. Imaginaos una persona que se ha quedado ciego y gana el campeonato del mundo de surf. Eh, autores de libros de motivación eh, de todo tipo emprendedores que han construido todo tipo de negocios mentores coaches cada episodio es una clase de marketing y Así cada es, uno de doy ellos, fe, doy fe. cada uno de ellos vais a encontrarle el rato que hemos pasado ahora solo que yo hago las preguntas porque a mí me dejas y yo puedo hablar no. durante 70 horas no, dicen excelente invitado Oscar nos están diciendo Bien, en, en YouTube. Pues me alegro, me alegro, no, no te robamos en... más tiempo, estás nada. aquí en tu casa cuando quieras cualquier cosa, ya te me, más que nada porque me tengo que ir a hacer Sí, sí, tío, no, tío. Parece. hemos estado una, una hora y diez minutos <ríe> llevamos. Y ahora Pri... con lo del confinamiento <ríe> he visto Prilines, noticia, que ha subido el consumo de cerveza y de tal y digo así no, yo. <ríe> <ríe> yo pues nada, Prilines, que muchas gracias a, a Oscar, ¿vale? Oscarfeito.com, ahí le, ahí le localizáis. Gracias a todos. Y muchas gracias a todos los que habéis estado. Si os ha gustado darle un like, tanto si lo veis ahora como si lo veis luego. poner en los comentarios todas las aportaciones que queráis. Y mañana nos volvemos a ver en directo, ¿vale? Muchas gracias a todos, Prisliners. Hasta mañana. Chao, chao. Adiós, adiós. Adiós.